Si, sí, será que, será que me enamoré de ti Y es que desde la primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió, cambió Y es que desde la primera vez que bailamos y que te besé Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más. No puedo evitar. Esa noche me flechaste el corazón. Esa noche cuando te vi, tú me flechaste el corazón y yo me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Y nunca dejé de pensar en ti desde que te vi bailando. Una semana eterna llevo esperando para verte una vez más y ya no aguanto. Esta noche no Cuando vi que no estabas, más no te podía olvidar Y ahora sí creo en el amor a primera vista Que terminó de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré me dejé temblar y suspirar Y ahora sí creo en el amor a primera vista Que terminó de enrearme al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de pensar, si te hallaré me dejé temblar y suspirar Los ojos ya apareces Yo te siento, no sé cómo has quedado De esta manera en mi mente Registraré cada lugar Todo rincón de esta ciudad No te vas a escapar, estoy seguro que eres para mí Porque ahora creo en el amor a primera vista Que terminó de enredarme Al probar tus labios Y hoy te quiero ver tener mujer Tan solo de. Pensar. Cambio